Estamos muy entusiasmados con lo que se ha hecho en esta cumbre. Tenemos más de 250 alcaldes, tanto de Estados Unidos como de América Latina. ¿Y por qué era importante tenerlos? Primero, porque eh, nos damos cuenta de que muchos de los problemas que tenemos a nivel internacional se tienen que resolver a nivel local. El CAF se, en, mucho, en muchas ocasiones se convierte en lo que nos une, o sea, eh, puede actuar como anfitrión, pero también puede actuar como alguien que nos puede asesorar en cuanto a soluciones en, en la región, en los temas más importantes que tenemos. Salud, educación, son temas que hemos hablado y que vamos a seguir hablando en esta cumbre y nos va a beneficiar el poder hablar conjuntamente y buscar soluciones que, han, que se han utilizado en otros lugares y también soluciones en muchos casos conjuntas.